Hola, bienvenidos a Subseguros. Hoy vamos a ver un pequeño resumen acerca del módulo de cartera. Vamos a ingresar entonces al módulo, a cartera, y voy a encontrar entonces cuatro pestañas. La primera es por cobrar, donde tengo todos los pagos pendientes, por pagar a aseguradora, que fueron ya todos los pagos que nos realizaron en la, en la agencia, pero hace falta eh, pagarlos a la aseguradora. Comisiones por cobrar, que son todas las comisiones que me debe la aseguradora, y comisiones recibidas, que fueron ya las comisiones que me pagaron. Aquí entonces vamos a encontrar el botón filtros, ya ustedes lo conocen, lo han visto en pólizas, y este nos permite filtrar por aseguradora, por vendedores, por días vencidos en cartera, estados de la póliza y los ramos. El botón de acciones globales nos permite recaudar en oficina varios pagos, recaudar en aseguradora, exportar a Excel toda la información de la pestaña, en este caso por cobrar, generar remisión por pagos, generar el informe de cartera, generar estados de cuenta y eliminar los pagos. Aquí voy a encontrar el filtro por número de remisión, por número de póliza, información de cliente que sería nombre de cliente y documento de identidad y por el número de recibo. También tengo los filtros por fecha, entonces puedo obtener un periodo de fechas y tengo también el filtro ordenar por. Este nos permite ordenar los pagos por fecha límite de pago y por fecha de compromiso de pago. Desde el botón acción ustedes pueden agregar observaciones al pago que es como una especie de bitácora, esto se refleja en la póliza, recaudar en oficina en los pagos en caso de que necesite recibo de caja, aplicar los anticipos, recaudar en aseguradora y eliminar el pago. Espero que les haya servido mucho el video. Recuerden visitar nuestra página web y muchísimas gracias.